Bueno, chicos, bienvenidos a mi primer video El día de hoy vamos a hablar de 5 cosas O bueno, cinco tips Que todo jugador debería de seguir Al empezar a jugar Rise of Kingdoms Ok, el primer tip Tenemos que unirnos a una alianza Cuando entramos al juego nos va a aparecer un pequeño mensaje En el que nos invitan a unirnos a una alianza Tenemos que buscar una Que sea bastante activa en mi caso, bueno, yo me encuentro en el reino 1547. Y mi alianza es la casa de papel, SWL. Es una alianza bastante activa en la que me siento bastante cómodo. Y, este, bueno, las ventajas de estar dentro de una alianza es que dentro del territorio de la alianza vamos a estar generando recursos que nos van a servir bastante. Las ayudas de la alianza nos... Van a permitir precisamente uh, tener la construcción de nuestros edificios y la investigación de tecnologías en la academia, así como curar nuestras tropas muchísimo más rápido. Estar en una alianza siempre nos va a proteger y nos va a hacer progresar muchísimo más rápido dentro del juego. El segundo tipo es subir nuestros edificios. En este caso, bueno, en un video próximo hablaré cuáles son mis preferencias o en mi opinión cuáles son los edificios que debemos subir primero. Pero básicamente siempre tenemos que tener nuestros edificios al máximo nivel posible. En este caso mis hospitales no los tengo a mi máximo nivel porque cuestan bastantes recursos. Pero estoy ya empezando a ahorrar para subirlos porque es muy importante. Así como nuestra, nuestra academia nuestro centro de la Alianza y algo que mucha gente descuida son nuestros puntos aquí de recolección de recursos dentro de nuestra ciudad que es la granja, el aserradero, la excavación y la mina de oro. En mi caso mi castillo es nivel 23, mi ayuntamiento, entonces debería de tener todos estos puntos al nivel 23 para estar generando la máxima cantidad de recursos posibles. Como ven puedo pro producir uh, por hora 9000 uh, de madera más 11700, que bueno, esos son otros buffs que ustedes pueden activar y es muy importante porque entre más alto tengan sus, todos sus edificios en conjunto, mmm, es tienen vaya, una mejor fundamentación de todo su castillo y no tendrán tanto problema para continuar subiendo de nivel. Hay mucha gente que empieza subiendo todas estas zonas, el cuartel, el equipo de asedio, el establo y el campo de tiro con arco que es entrenamiento de tropas Y descuidan esto, simplemente están subiendo estas zonas y suben de nivel su ayuntamiento Eso funciona al principio, pero va a llegar un punto en el que no van a estar produciendo los suficientes recursos y puede que se estanquen Entonces es muy importante que suban estos ah, El tip número 3 es entrenar tropas no importa si son tropas 1, 2, 3 o 4. Que en mi caso yo ya estoy con las tropas nivel 4. Siempre tenemos que estar entrenando. Porque si no estamos entrenando es como un... Digamos, no desperdicio de recursos. Pero estamos teniendo una falta de utilización de estas áreas. Es muy importante para hacer crecer nuestro poder. Eh, y pues también precisamente las necesitamos para recolectar. Para hacer eventos. Y pues es muy útil, sí, siempre tienen que estar construyendo, no importa que sean como les digo, nivel 1 o nivel 5 y pues bueno, en otro video haré también más detalladamente de qué tropas debemos subir dependiendo de nuestra civilización y cómo manejar este, esta cuestión de las tropas, debo subir o, uh, de nivel o debo entrenar de otro nivel, qué es lo que más conviene El tip número 4 es investigar en la academia es importantísimo que siempre estemos investigando algo en la academia, no importa si es tecnología económica o tecnología militar, que bueno, eh, depende también del tipo de jugador que ustedes sean y del reino en el que se encuentren, además de su alianza, pues deberán tener preferencia por in, uh, investigar unas antes que otras. Si su caso es como el mío, en el que estamos en una alianza y en un reino relativamente tranquilo, en entonces tenemos... a uh, la posibilidad de estar en paz y de que no estemos en guerra, pues bueno, es muy importante que se enfoquen en estudiar sus tecnologías económicas. Porque estas tecnologías, en primera, son más baratas de investigar y requieren muchísimo menos tiempo que las tecnologías militares. Además, es una inversión a largo plazo. Uh, el juego Rise of Kingdoms no es un juego que vayas a completar en 3 o en 6 meses, es un juego que estás planeando jugar más de un año entonces es muy importante tener estas tecnologías al nivel máximo lo más uh, pronto posible porque por ejemplo esta ingeniería nos va a estar dando una bonificación en un porcentaje de una velocidad de construcción más rápida matemática nos va a permitir investigar más rápido y por ejemplo estas que son las últimas en las que yo estoy pues bueno a esta de carruaje nos va a permitir a Que nuestras tropas tengan una mayor capacidad de carga Y la maquinaria que es la que estoy investigando actualmente Nos va a permitir una mayor velocidad de carga eh, Perdón, de recolección en el mapa Además de que estas tecnologías al igual que al inicio Pues nos van a permitir tener una mayor producción de recursos Y bueno, siempre estén investigando en la academia Si en cambio están en guerra o están en un evento de Del tipo de K versus K, uh, Reino versus Reino, pues entonces es, es probable que ustedes prefieran investigar las tecnologías militares para subir más rápido de poder y para tener mayor posibilidad de ganar puntos. Pero bueno, uh, finalmente, el quinto tip es cuidar a sus comandantes. Eso es algo muy importante y de lo que vamos a hacer honestos Yo no sabía al inicio, entonces cuando uno entra a jugar, ve a los comandantes... Y pues en mi caso yo inicié con la civilización Francia. Ahorita ya me cambié y estoy en Inglaterra. Pero inicié con Francia. Entonces la primera comandante que me dieron fue Juana de Arco. Y pues cuando te dan tu primer comandante es como que los quieres estar subiendo. Y pues... Quieres invertir todo en esos comandantes. Pero entonces te llega tu primer comandante épico. Perdón, legendario. Y quieres... A, pues precisamente llegar al máximo con ese comandante, pero luego te empiezan a dar más comandantes legendarios y entonces como que no sabes con cuál irte. Uno de los errores que yo cometí fue no ver ninguna guía, ningún video, simplemente me dejé llevar y ahora tengo la mayoría de mis comandantes legendarios totalmente arruinados. ¿Por qué es esto? Porque si nos fijamos, por ejemplo en este caso Carlos Martel, lo tengo en el nivel 35 con las primeras cuatro habilidades desbloqueadas. Solamente me falta la pericia. Pero tenemos que fijarnos cuál es la habilidad activa, que en este caso es la primera, Escudo de Francia. Y luego las demás son habilidades pasivas. La habilidad que más nos importa subir al nivel 5 con las esculturas es la habilidad activa, porque es la que más beneficio nos va a estar trayendo. Y el error, el error que yo cometí aquí... Fue precisamente que dije, no, pues voy a subirlo al nivel 60, al nivel máximo, voy a desbloquear todas las estrellas y ya luego me preocupo por esas cosas de aquí. Pero eso es totalmente erróneo. Tenemos que fijarnos cuál es la habilidad activa y esa es la que nos va a interesar subir. Entonces, si ustedes son free to play, al igual que yo, no deben hacer esto, porque entonces va a ser muchísimo más complicado conseguir subir la habilidad activa. Y para este punto, es muy difícil que logren la pericia de... De uno de estos comandantes, en mi caso yo tengo divididas, vaya, como todas estas habilidades, ¿no? Por ejemplo, a Federico, primero lo tengo igual, 1, 3, 2, 2, lo cual no es nada bueno. Deberíamos de enfocarnos en subir siempre la primera o la segunda, o dependiendo, bueno, es que eso precisamente radica en dónde está la habilidad activa del comandante. Chequen eso siempre, no se dejen llevar porque tienen bastantes si y quieren subirlos a todos. Enfóquense en uno o máximo en dos si son jugadores que no invierten dinero Porque si no va a ser demasiado difícil que suban la pericia de uno solo Los comandantes épicos, bueno eso sí no importan tanto, tarde o temprano se van a maxear En este caso pues yo me estoy enfocando a Herman Pero por ejemplo yo ya tengo maxeado a Lohar, a Burika y también a Juana de Arco y pues bueno, eso sería todo por el video de hoy chicos, espero les haya gustado. Eh, estaré subiendo, como les comenté, videos para ver cuáles son mis preferencias a la hora de subir los edificios. Um, cuáles son las tecnologías también que deberíamos de investigar dependiendo de cada caso. Y pues también otros temas. Nos vemos chicos, gracias.